Y eh, ese, ese forado fue hecho por saqueadores de la época, y se, pero de ahí se puede ver la... Este, mire. Perdón, este arco es... Es una... el arco de la, del ingreso a la cripta sepulcral, de la primera capilla. Ah, ya. Lo utilizaron todo. Y sobre esto se ha construido sobre la... se construido la, la actual. Y, y debajo es esto. Debajo. debajo tenemos esto. Oh. Es un sistema de nichos ¿no? y, y fosas similar a lo de, que hay en San Francisco. Con claro. la diferencia que aquí tenemos la capilla, y acá no tiene capilla. ¿no? Aquí demolieron la capilla o ¿no? todo ese tema por... En esa época pues no había nadie no que se ponga en museología, etcétera, ¿no? Y esos son los restos de azulejos, wow. que también nos quita la idea de que eh, los azulejos se reutilizaban, ¿no? Claro, o sea, se reutilizaron, pero acá hay una cantidad impresionante de azulejos que tranquilamente pudieron ser reutilizados. ¿Y por qué los dejaron? ¿De repente pensaron reutilizarlos en algún momento sí, no, o los simplemente lo.? Los con, el, con el espacio. Es más, he encontrado azulejos pegados, o sea, estos sí. salidos encima del piso y por eso el piso se ha conservado. Este está, mira, muy bonito. Sí. Y bueno, es un buen trabajo.